Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB 101, en el video de hoy veremos las unidades que no pertenecen al sistema internacional de medidas, pero que se utilizan en el comercio. Empecemos entonces. Los bultos o los sacos se utilizan usualmente en el comercio y uno puede conseguir bultos de azúcar o de limón. La diferencia es que un bulto de azúcar pesa 50 kilogramos y un bulto de limón pesa 70 kilogramos. Asimismo como sucede con, con el bulto, existe otra unidad llamada carga usualmente con el café una carga de café equivale a dos sacos o dos bultos de café y es lo que puede llevar una mula sobre su lomo para cargar otra unidad que se suele usar es el guacal al guacal se le llena con frutas pero la diferencia existe que un guacal de granadilla puede pesar cerca de 14 kilogramos y un guacal de mango pesa cerca de 11 kilogramos otra de las otra de las unidades muy usadas en el comercio es la docena que equivale a 12 unidades. Las podemos encontrar fácilmente cuando compramos una caja de huevos. También, cuando se compran lápices o fósforos, encontramos 12 docenas, eso equivale a una gruesa. El origen de la docena y de la gruesa puede ser: tenemos dos manos, son dos, más los 10 dedos son 12. Sin embargo, existe otra, otra teoría que dice que si contamos las falanges de los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, llevo una y así puedo contar hasta llegar a 144. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son, las unidades que no pertenecen al sistema internacional pero que se usan en el comercio, las docenas y las gruesas. Y hasta aquí nuestro video del día de hoy, en el siguiente video veremos conceptos básicos de metodología. Muchas gracias.